¡Hola! El día de hoy te voy a enseñar a hacer zoom en Premiere de manera muy sencilla. Bueno, bueno, ya estamos aquí en Premiere. Lo que te voy a explicar es a cómo hacer un zoom in y un zoom out como todo un profesional. Ya verás de qué te estoy hablando. Entonces para esto nos vamos a nuestro panel de edición y nos vamos a donde dice controles de efectos. Cuando ya estemos allí, le damos un clic a nuestro video y como ves se nos despliegan un par de opciones le damos aquí en donde dice movimiento y le damos a la flechita se nos despliega muchas opciones nos vamos al principio de nuestro video y la que vamos a tocar es escala entonces le damos clic y lo primero que te voy a explicar es cómo hacer un zoom in, que es cómo acercarse entonces nos vamos aquí y movemos el indicador por ejemplo hasta acá en esta parte del video y lo que hago es aumentar la escala por ejemplo a un 170 ciento y si le doy play como ves pareciera que se acercara para que este efecto sea mucho más profesional lo que te aconsejo es que despleguemos esta ventana y en el primer keyframe le damos clic derecho y le damos en suavizar salida y en el de aquí le damos en suavizar entrada como ves se nos forma una curvita para mejorar esto aún más lo que hacemos es dirigir hacia el centro con la flechita y que quede como una montañita, esto lo que hará es que nuestra animación se vea mucho más fluida de esta manera, listos, por ejemplo ya hicimos el zoom, ahora por ejemplo queremos hacer zoom y movimiento por ejemplo que se mueva de lado a lado, entonces para esto nos vamos a posición nos vamos al principio y le damos un clic, por ejemplo hasta aquí queremos que esté normal y desde aquí comienza el movimiento, entonces volvemos a crear el mismo keyframe, para eso nos vamos aquí le damos en agregar y por ejemplo aquí empezamos a mover hacia este lado por ejemplo de esta manera y como verás hemos hecho un zoom y un movimiento podemos modificar el tiempo moviéndolo de esta manera listo ya sabemos cómo hacer un zoom in. Ahora te voy a enseñar a hacer un zoom out. Para eso voy a borrar todo lo que hice de manera rápida. Y para hacer el zoom out es lo contrario. Entonces lo que tenemos que hacer es desde el comienzo tener una escala más grande que el 100%. O sea, por ejemplo, un 150%. Le damos clic y nos vamos más adelante con el video y la reducimos a un 100% escribiéndola o moviendo con la flechita. Y como verás, da la impresión de que el video se aleja. Volvemos a hacer lo mismo, lo desplegamos y le damos aquí en clic derecho y suavizar salida. Y clic derecho, suavizar entrada. Hacemos lo mismo y parece una montañita al revés porque lo que hicimos fue la operación contraria. Que fue alejarnos, de esta manera. Como ves, hemos aprendido a hacerlo muy sencillo, como todo un profesional. Como sé que este video te ha sido de mucha utilidad, te invito a ver mi canal y a suscribirte y ver más contenido. Como sé que este video te ha sido de mucha utilidad, te invito a ver mi canal y más contenido aquí.